Si, sí, no he ganado. me veo muy boludo con una corbata y remera ¡Pum! ¿Qué onda? Soy Frandom ni si, sí, o si no, ¿quién poronga voy a hacer? Bueno, quiero decirles feliz navidad, cosa que en el anterior video no les dije perdón ¿Me perdona. Bueno, eh, espero que les hayan pasado muy bien en navidad y no hayan sufrido ni una quemadura con los putos juegos artificiales, pero bueno Bueno, este va a ser especial Año Nuevo y mi pelo no. No sé qué le pasa a mi pelo, pero bueno, no, este va a ser especial Año Nuevo. Voy a decir eh, todas las cosas que sufrí en el canal, que pasé por el canal y. Eh, te quiero. Bueno, sí, como ven, se me escucha otra vez como los viejos tiempos porque se me rompió la cosita. A ver, esta poronga. Esto hacía aunque el micrófono ande en la compu, así que. Gracias a esto, que no anda, no puedo usar el micrófono, tengo que usar el micrófono en el celu que ¡Empezamos bien! Bueno, sí, tenía eh, tenía ganas de decirle eh, todo lo que pasé por el canal, cosas buenas, cosas <risa> malas Me está distrayendo mucho la corbata con la remera Por tres razones no uso camisa Uno, hace calor Dos, no sé dónde está Tres Tengo paja de poner camisa Así que bueno, este va a ser mi uniforme especial Porque esto no lo tomo como un hobby Sino como un Trabajo en negro porque no me pagan nada Voy a tratar de estar todos los putos videos con corbata Aunque no tenga camisa Bien, cosas que pasé por el canal en este año 2018 Es el peor año para todos, o sea, creo que el 90% de las personas odiaron este año a morir O sea, ya quieren que pase el año y fue eh, Estoy con la falsa esperanza porque, o sea, creo que va a seguir todo como está va, Solo va a cambiar de año Así que listo, ya le estoy confirmando que el 2019 va a ser una poronga Bueno, querías darle un dato Seguro no va a ser mucho misterio, pero... No soy más Frandon En realidad, mi nombre verdadero es... Mi nombre verdadero es... Francisco, listo Se los tiré ahí Eres el rey del tramo Sí, mi nombre es Francisco Y no les voy a decir por qué me llamo Frandon Eso lo quiero decir cuando llegue a los 5.000 suscriptores En 20 años, o sea, o sea, Está, Está hecho, listo Llego a los 5.000 suscriptores y les digo que significa frando y por qué me puse ese nombre Bueno, acá le estoy mostrando eh, todos los videos que tengo en mi canal Si, sí, puse todos los videos iniciales míos en privado porque, o sea, todos los youtubers hacen eso Si no tengo 55 videos mínimo en privado, no soy nada Bueno, naveguemos por las contiendas de mi canal Primer video que subí en 2018 Este, sufriendo de la Geometry Dash Sub 0 Voy a ver este video, pero voy a verlo para ver cuánto evolucioné en todo este puto tiempo que voy a tirar todo ¡Va a tirar todo! Parrón! What's Sofía Yo soy Fran Doricea Bienvenidos a este Mi pelo es corto Tengo el pelo corto ahí ¿A quién le importa? Maldito canal eh... Sí, volví Y sí, hace mucho no me... La anterior interferencia No sé, era más básico Que ver a tu mamá en tanga Estás siendo jugado por... Todos Que es el Geometry no. Dash Subse Ande la Matlow Mat Mat Matlo Ok Tranqui como todos los Geometry sí Si eso Que lindo que soy así eso es una de las cosas que no me sale Hacer gameplays y hacer video reacciones hablando Eso no me sale hacer Así que por eso no hago for... Uh, cuando escuchaba estas to... músicas get away llamado llamado ese tema! Bueno, ese fue el primer video que subí en 2018 ¡Dios, que culo! Yo recuerdo que después de que subí ese video Creo que me empezó a hablar O yo lo empecé a hablar, no me acuerdo A Facundo GZB, pelotudo Después de ese video conocí a él Y creo que a Josh Mati ¿Sí? Yo siempre en todos los videos me ando quejando de, de mi canal. Se nota. <risas> al hacer videos a youtube eh, estoy haciendo videos tipo como hablando con alguien eso tratando de hacer, tratando de hablar con alguien es como, no sé, la cámara lo veo como un amigo esa enseñanza me pasó a Josh Mati. gracias, porque sí, ahora les estoy hablando como un amigo y ese fue un punto extra y crecí un montón tratando de hacer eso y ya como le perdí mucha vergüenza a la cámara como siempre mi hermano de espectador detrás mío OBVIO porque es un puto que no le gusta aparecer en mis videos A ella le gusta aparecer Ah, chicos, uh, mire, mira lo que me encontré ¿Alguien me llamó? Listo, estoy en estado Kaneki y sí, eh, hola Todavía no hace rato, no los veo y Feliz Navidad Sí, aunque no lo crean, yo soy otra personalidad de Frandon Y dígame Kaneki uh, eh, Sí, eh, voy a tratar de hacer personalidades en mi canal Así que acostúmbrense. Volví yo estoy acá para ayudar a Frandon para que no reaccione a cosas muy cringe Sí, yo voy a aparecer solo de los si te rías pierdes Bueno, no le ponen si te rías pierdes, pero bueno, está bien Ah, dato importante, siempre me cago calor cuando tengo esta máscara Soy muy malo El año que viene voy a tratar de aparecer muchas veces y... Che, me encanta el pelo como me así, eh Guarda, eh Guarda, nenas, eh. Guarda, nenas, eh. Y bueno, ¿qué más datos sobre mí. Me gusta hacer a las personas picadillas, gajadis y listo. ¿eh? No sé qué decir, cambio. Me le tiro algo rápido a lo que voy a estar haciendo en mi vida. A nadie le va a interesar esta parte, así que creo que lo van a adelantar. O van a seguir directamente el video. Así que me chupa un huevo, pero yo lo quiero decir igual. Bueno, este año empecé en la universidad. Y no pasé. ¡Ay, tú me matas, small. El próximo año quiero hacer eh, actuación. Sí, porque ustedes estaban diciendo que eh, en la especial Navidad hice tipo una, un mini sketch. A todos le gustó cómo actuaba, porque. Sí, así que bueno, voy a optar por hacer licenciatura en actuación o teatro. Creo que lo mismo, pero igual. Bueno, antes de terminar quiero ver comentarios del video pasado, ya que eh, el video pasado fue uno de los videos más feos, muy feos de visitas que tuve. Es como pasé de 100 a 57. ¡Pum! Se, se fue toda la mierda. A ver, eh, un comentario de Josh Matty, la mejor actuación de la vida. ¿Qué haces en YouTube? Tenés que estar en Hollywood. Esa es una excelente pregunta. Ayer no verá. Esto es para Vos, Arre, ¿por qué no quiero parecer tu hermano? ¡Pacman! Porque vos pusiste un Pacman y me mataste. Acá voy a poner un nuevo slogan que va a ser: Con qué boleto venís y tomorás. Kean Romero, mi amigo, pero eh, mi amiga le sacó el celular y entonces le, él, ella comentó el video. Subimos videos así actuando, está genial, jaja. Ja. No, Max, ese, what the fuck. Like bro, salúdame. Pacman llorando. ¿Y después quiere que lo salude mi amiga Aya otra vez. Amé el video. Jaja, tan real la puta madre. Eso esperaba que me dijeran. Esos son todos los comentarios. Listo, ¿sacó? No puedo creer que... A ver, por ejemplo, Tataku Kenda no me comentó este video. Siempre me viene comentando y no me comentó este video. Así que, pelotudo del orto, ¿por qué no me comentaste? No es que vos sos el hater número uno. Vamos a tener que comentar primero. Sean Junko tampoco me comentó. ¿Y qué, qué, qué, qué está pasando? ¿Querés que te reporte? Bueno, ahora sí, antes de terminar, eh, quiero eh, nombrar a los suscriptores que se merecen mis respetos y aquí va la lista. Tataku Kenda es el hater número uno, así que aplauso. Después, Jem Junko, la psicópata del canal. aplausos también. También entra Norpad, le dije el amable porque siempre me dice, vos tenés que tener más suscriptores que yo y es verdad. También entra Lucas Chermelo, que nunca me comenta los videos, pero un comentario me, me hizo... Ah. Escucha este comentario Felicitaciones por los 100 Subman Yo soy uno de ellos, espero que esta familia crezca aún más Vamos Sofía, abrazo Mo Cristo. Sí, también entra Mauriel Perro Porque también me hizo um, Ay Dios, me regaló algo muy lindo Puso en la escuela de él Puso en todos los monitores de la computadora Mi video, mi último video Que en ese entonces era el especial Halloween Y o sea, cuando vi No, así que aplausos para él aplauso para mi hermano que él es mi reidor, mi espectador, mi.. mi secuaz wey. y mi puteador profesional, así que. ¡Exacto! ¡Aplausos! tiene muchas etiquetas, así que bueno. Acá voy a dejar los dos Instagram de mi hermano. De paso voy a dejar mi Instagram acá que es. Brandon, que bueno, ese es mi Instagram personal Y después está Rojo Barkley, que ahí subo todo de los Simpsons Todo contenido de los Simpsons, así que vayan ahí Porque subo todo contenido todos los putos días Así que bueno, no tengo más nada que decir Espero que la pasen muy bien en esta fiesta y espero que empiecen muy bien el 2019. Así que eh, soy Frandon o Francisco, como ustedes quiera llamarme. Ah, le he pintado el cap Show. Y bueno, el tío Frandon fuera. ¡Ay, tú me matas, Small!